¿Y cuándo fue eso? Dice. Peter Pan. ¡Eh! Peter Pan. Ni siquiera de Peter Pan era uno de los otros huérfanos, tipo. No era huérfanos. Sí que eran huérfanos. No, eran chicos perdidos. <risa> chicos perdidos, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? No, no es lo mismo. ¿Qué? Que tenés un poco. A ver. Bueno, me hago un reinchazo. Sí. <risa> che, escúchame. Me... Tengo que ir a mi casa. Eh... Ah, bueno. ¿Por qué pones sacar? cara? Sacar a ella, no sé. ¿Querés que me quede? No, tranquilo. Anda, anda en serio. No, ya fue, me quedo, listo, listo. <risa> Sabes que igual... No es para nada parecido ser un huérfano o un niño perdido.